Las promesas del Señor son fieles Solo confía en lo que Dios hará en ti Porque su palabra es fiel y verdadera Y su propósito en tu vida cumplirá Dios cumple lo que Él promete, Él no es hombre para mentirte, lo que Dios habló en tu vida se cumplirá. Dios cumple lo que Él promete, no es hombre para arrepentirse, lo que Dios habló en tu vida se cumplirá. Sé que muchas veces Dios ha hablado a tu vida Y te has desesperado por no Recibir la respuesta correcta Pero yo te quiero decir en esta hora Que lo que Dios ha hablado a tu vida Se cumplirá Porque Dios no es hombre para mentirte Ni hijo de hombre para arrepentirse Lo que Dios promete Él lo cumple Porque su palabra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 que Dios habló, en tu vida se cumplirá, en tu vida se cumplirá.